Bueno, pues creo que una vez más tengo la sensación de estar en un sitio que no sé si me, me corresponde mucho. Quiero decir que me siento un poco, que tengo la sensación que va a desentonar un poco todo lo que voy a contar en relación a lo que habéis oído esta mañana y lo que hayáis oído después y tal. Pero, pero bueno, en cualquier caso, como decía Adrián, pues esto, ¿no? Yo llevo, no sé, ya más de 15 años, 18 o así, eh, pues esto hace tantos años eh, Digamos que como tanta otra gente eh, Dejé el camino que mis padres habían esperado ¿no? Que yo siguiera como alumno modélico de la universidad Y tal Y, y como dirían algunos incendiarios urbanos ¿no? Pues dejé la barricada para ir a plantar lechugas ¿no? Entonces eh, Yo empecé con esto de Del mundo este ¿no? que Alguna gente llama neorrurales O no sé cómo le queráis llamarlo o, Podemos entrar en esto. Empecé como estudiándoles, ¿no? haciendo mi proyecto final de carrera, mi tesina de máster de agroecología y tal, y al final pues digamos que acabé convirtiéndome en uno de los objetos de estudio ¿no? de mis anteriores investigaciones, con lo cual se borró un poco la, esta barrera, ¿no? que a veces es tan nítida y a veces por suerte no lo es, ¿no? entre objeto y sujeto de la investigación. Y durante una época estuvimos con bastante gente dinamizando procesos de reflexión colectiva, de los cuales han surgido algunas publicaciones en libros, artículos y tal. Entonces, un poco yo creo que si estoy hoy aquí, si Adrián pensó en que yo podía aportar algo hoy, es porque hace cuatro o cinco años saqué un pequeño folleto que nadie de vosotras conoceréis, salvo Adrián y igual Rocío, también y que era, pretendía ser un texto de reflexión, no ya interna, sino casi doméstica, o sea, para, la, para nuestra gente, que pretendía abordar un poco los límites ¿no? de, de todo lo que hacemos, y fue un texto que, como tampoco es que yo tenga una obra como la de algunos aquí presentes, ni mucho menos, pero eh, digamos que ha sido el texto que más eh, collejas me ha reportado de mi gente, digamos, no siento muy mal, y tenía ganas de, de darle algunas vueltas. Por eso hoy venía aquí y decía, hostia, me invitan a que hable sobre una cosa que en realidad pretendía ser un tema bastante interno, que me generó bastantes broncas por parte de mi gente y no sabía muy bien si tenía mucho sentido venir a, a compartir hoy aquí y tal, pero bueno, algo en medio preparado. Eh, de lo que se trataba era un poco esto, ¿no? El título de este texto se llama Fe de Ratas y era porque yo llevaba bastantes años, digamos, como tanta otra gente, eh, explicándole en ambientes como este, que podía ser hoy, yo podía, si hubiera, si en vez del en el 2015 estuviéramos en el año 2000-2001, que estuve mucho en Madrid, por cierto, cuando empezó esto del bajo el asfalto hasta la huerta, pues estuve mucho con ellos… Sí, entonces eh, yo me dedicaba sobre todo a ir a espacios como estos, a contar qué es la agroecología, qué es lo que hacemos en los pueblos ocupados o qué hacemos en los movimientos antidesarrollistas y tal. ¿no? Y bueno, yo creo que decías que en cierta manera sigo ahí, yo creo que sigo bastante del todo ¿no? con esto, pero sí que, bueno, no sé, digamos que igual he pasado esta época de euforia o de hiperilusión ¿no? y tal, con la que por otro lado mucha gente empieza y que tal vez sea necesario. ¿no? El caso es que... Eh, pues esto, ¿no? Me sorprendía también cuando venía hoy, miraba he mirado el programa tres o cuatro veces y tres o cuatro veces se me ha olvidado ya los, eh, todo el contenido, pero me sorprendía que yo iba a ser la única persona que explícitamente iba a hablar de estas cuestiones, ¿no? Y ya me imagino que, yo no podía llegar antes, pero me imagino y antes ya he, comentado, ya he preguntado de que sí que esta mañana se ha mencionado la vía campesina, supongo que el concepto de soberanía alimentaria saldrá varias veces… Digamos que desde unos años para aquí es habitual que en este tipo de ambientes pues eh, se hable de estas cuestiones o que alguien, ya sea desde la mesa o alguien que publica libros o alguien que está en el público, eh, pues tome la palabra y venga a decir algo parecido a que una de las soluciones de, ante esta crisis civilizatoria y tal, pues es lo de esto, ¿no? irse al campo y crear proyectos autogestionarios, relocalizar la economía, potenciar lo agrario, agroecología, soberanía alimentaria y tal. Entonces, eh, y de hecho es cierto que, eh, desde, pongamos pues desde los últimos 15 años, ¿no? a finales de los años 90 éramos cuatro verdaderos estrafalarios, la gente que andamos con estas cosas, eh, me refiero al, al ámbito que, que estaría más cercano a todos los ambientes más libertarios, antagonistas, llamarle como queráis, eh, vinculados a lo agroalimentario, o sea que el... Eh, pues todo el tema de la agricultura ecológica y la contracultura viene de la generación anterior a la mía, digamos, pero eh, sí que en los últimos años ha habido una explosión ¿no? de, de todo lo que se vienen a llamar los circuitos cortos de comercialización, otros modelos alimentarios, ahí están pues, los grupos de consumo, eh, un montón de experiencias de producción agraria que buscan otros modelos, etc. Entonces, un poco la sensación es que… Eh, ...pues esto que sí que se ha generado como una nueva situación... ...en la que esto está más o menos de moda... ...y en la que mucha gente se va... ...o nos vamos al campo, ¿no?... ...llenos de ilusiones, alguna... ...en muchos casos, o sea, esto de los neururales es una palabra que... ...en general nunca usamos la gente que seríamos denominados de esta forma... ...porque es algo absolutamente heterogéneo... ...es como decir la gente de Madrid son así o asa, ¿no?... ...pues es una cosa que... Que, en fin, que quiere decir tantas cosas que no quiere decir nada, ¿no?... ...pero vamos, eh, sí que... Eh, a pesar de toda la heterogeneidad yo creo que compartiríamos algo que es como una especie de cada cual a su manera, una especie de ilusión, de proyección en el medio rural de una especie de construcción imaginaria que cada uno se la recrea a su manera, pero que en cierta manera es la que te alienta a dar como este paso, ¿no? digamos que en el medio rural esperamos encontrar lo que la ciudad nos negaba. Alguna, en algunos casos serán, eh, pues esto, ¿no?, eh, expectativas revolucionarias, en otro caso será encontrarme con mis chacras o yo qué sé, lo que sea, ¿no?, pero eh, o buscar un empleo o pagar un alquiler más barato o no pagarlo porque voy a casa de mi abuela que está en el pueblo, lo que sea. Entonces, en cualquier caso, igual salvo estos últimos casos que yo creo que ya quedan muy lejos de nuestras realidades, eh, no es tan nuevo, no solo no es nuevo, porque desde los años 60, 70, sobre todo 80 s aquí, más en nuestra realidad territorial, hay gente que viene haciendo esto, pero digamos que en cierta manera venimos a reproducir una tradición que tiene, pues no sé, pues digamos que desde la época de Heródoto como mínimo, tiene una larga así, pues no sé, como trayectoria, no que sería todo esto de, de la visión idealizada, idílica del campo, ¿no? Eh, pues lo que un un título de hace unos cuantos siglos le ponía nombre, digamos, a este género que sería lo del bucólico pastoril lo de la alabanza de aldea y menosprecio de corte. ¿no? En ese sentido, eh, los hippies de ahora, no, o los alternativos agroecológicos, o los anticapitalistas, los ocupas urban rurales, lo que seamos, eh, venimos un poco a, a ofrecer una nueva versión ¿no? o una nueva variación sobre este ritornelo que que se ha reproducido en todos los momentos como mínimo yo por lo poco que sé sobre todo en el contexto europeo pues desde pues esto ¿no? desde la antigüedad griega Roma en eh, la edad media en Al-Andalus varios autores no digamos de toda una corriente de poesía inglesa no a del 18 19 ¿no? Con, vinculado al romanticismo etcétera no eh, pero eh, Espera, voy a seguir el guión porque siempre empiezo, me, me acelero y luego Adrián me va. <ríe> eh, en cierta manera, eh, esto por un lado y eh, en nuestro caso yo no sé, o sea, no creo que sea… Eh, coincidencia, pero eh, también nos ocurre, como tal vez ocurrió hace pues, eso, ciento y pico años, eh, hay un movimiento que algunas de las que estáis aquí conoceréis pero ya os digo yo que la gente de mi mundo, nadie ha oído hablar de ello o algunos cuatro, pero y simplemente hemos oído hablar, pero sería como nuestros abuelos eh, que nunca hemos reconocido ni conocido que sería un movimiento que se le llamó como de ida al campo, no los narotniki ¿no? Eh, se ha traducido por el movimiento populista ruso, no, pero digamos todo una, un movimiento al final a, a, en los 70, del 19, ¿no? de vuelta al campo. Entonces, en cierta manera, a veces, algún, eh, alguna persona que no, que no pertenece a mi mundo nos dice, vosotros sois como los Narotnik. Y digo, sí, bueno, igual sí, pero ya te digo que no es un referente a, a lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero, eh, Sí que tal vez en esa época, y yo creo que en esta a nuestra sí que coincide en lo que no solo la gente que nos vamos a vivir al campo, eh, sino que yo creo que es algo bastante generalizado, compartimos una visión eh, bastante dulce digamos de, de lo que sería el medio rural. Hoy, de hecho, eh, tú has comentado un par de cosas, pero que sale, yo lo digo todos los días, ¿no? de como eh, digamos que en los últimos años y yo no creo que podamos hablar ni de décadas eh, se ha hablado como una especie de metamorfosis en la que ahora mismo el campo ya no rima con eh, trabajo extenuante, chismorreo, beatería caciquismo, ¿no? ahora de repente el campo rima con eh, no sé, saludable, longevidad sostenibilidad ecológica libertad individual, expresión de uno mismo, satisfacción personal etcétera, ¿no? entonces nos encontramos con que y esto, todas las políticas de erradicación agraria, que también se suelen llamar de desarrollo rural, ¿no?, que han favorecido cosas como el turismo rural y tal, o sea, hay toda una serie de mecanismos que han impulsado o han generado esta imagen de, pues esto, ¿no?, esta nueva imagen que corresponde muy poco a las películas de los catetos que venían a esta ciudad o incluso un poco antes, o sea, pues surcos, todo esto, o sea, digamos que de repente nos hemos encontrado ante una imagen de lo rural que, que no compartía nadie de nosotros hace pues, 20, 30, 40 años, ¿no? Esto precisamente ocurre en un momento en que la realidad que, o sea, claro, hablar de la realidad rural, en, aunque lo circunscribamos al Estado español, es un sinsentido pero, digamos, aunque asumiendo que hay un montón de realidades, realidades rurales distintas, pero en, yo a veces tiendo a pecar de echar cosas un poco gruesas, robo que me perdonéis y creo que tampoco hierro tanto en las tendencias, pero es verdad que tampoco aquí podríamos matizar así, ¿eh? pero creo que la imagen esta eh, que ahora se nos presenta ¿no? o que nos hemos montado de, de lo del campo eh, tiene bastante poco que ver con lo que, con lo que existe en el medio rural o lo que se está imponiendo, es decir, en el campo hace tiempo que la tierra ha dejado de ser el eje que vertebra lo económico, lo social y lo cultural. En el campo eh, pues, existen infraestructuras de comunicación, instalaciones que molestan en las áreas urbanas y se instalan en esos sitios eh, vacíos… Eh, pues también en algunas zonas privilegiadas eh, pues se ha convertido en una especie de espacio vacacional en otras se siguen produciendo mercancías pero que en general tienen poco que ver con la alimentación de las personas que estamos más o menos cerca sino pues se produce etanol o celulosa o piensos transgénicos o bueno etcétera ¿no? entonces eh, esta realidad eh, contrasta fuertemente con, con esto, ¿no? Con la imagen esta. Aun y así el, el mecanismo funciona porque, digamos, que la ruralidad se ha convertido en una especie de.. de mmm. Como decirlo, la, la cultura dominante eh, pues es absolutamente urbana, digamos. Entonces la, la, la ruralidad como una cosa, eh, pues digamos como una isla de alteridad, ¿no? En este océano urbano, llamémosle como queramos, con lo cual es automático el proceso, el, el, el efecto de que lo rural se convierta en una cosa, en un exotismo, ¿no? Entonces es precisamente este exotismo de lo rural el que en cierta manera también nos lleva a los más idealistas transgresores a pues a dar este paso, ¿no? Eh... No solo es que lo que ocurre en lo rural no coincida con esta postal, ¿no?, de la gente hablando en los pueblos. Yo, o sea, precisamente, eh, mis vecinos no me comentan que cada vez, menos se ha, o sea, cada vez se habla menos en los pueblos. La gente va y vamos de casa al, al curro en coche, eh, la relación con el mundo es internet o la tele. Eh, entonces, eh, esto es, no quiero, repito, eh, o sea, todo esto cogerlo como tendencias, eh, pero sí que, eh, digamos, es bastante... Eh, palpable lo que de Bord eh, no sé cómo lo interpretaba él, pero decía algo así que digamos que la, la, la barrera entre lo urbano y lo rural eh, si alguna vez ha existido, que yo considero que siempre ha sido una membrana absolutamente porosa, pero digamos que sí que se ha desgajado, él decía, por el hundimiento simultáneo de, la, de las dos realidades. Y, en, y yo lo que diría un poco el otro día, yo vivo ahora en el norte de Navarra y bajamos a Pamplona y pues estos suburbios de la época de la crisis que son, bueno, pues eso, ¿no? Sin balcones, con ventanas pequeñas, tal, un barrio totalmente nuevo y así. Entonces, eso eh, es urbano, eso es rural, pues bueno, eso es la síntesis de ese hundimiento simultáneo, ¿no? O sea, los suburbios han sido, la foto que enseñabas tú antes, ¿no? O sea... Lo, digamos que somos los huérfanos de los campesinos, el mundo campesino se ha desaparecido ante nuestras narices hace cuatro días y toda la gente que estamos aquí, de primera o de segunda o de tercera generación, a no ser que destengamos de hidalgos o de altísima burguesía, yo soy de Barcelona, ¿eh? pero eh, salvo estos pocos casos todos somos hijos o nietos de campesinos, ¿no? entonces eh, los suburbios, ya sea de los 70, 80, 60 o los de ahora de la pre o plena crisis pues es un sumidero de antiguos campesinos y es esa síntesis, ¿no? Naredo hace años ya escribía, ¿no? De que el paisaje rural cada vez se parece más a un híbrido entre un vertedero y un solar abandonado, entonces no solo en lo ecológico, sino yo diría también en lo social, cada vez más, digamos, lo rural se ha convertido en una mala copia de lo urbano o sea, yo digo que las, la colonización urbana de lo rural es eh, palpable para mí y evidente en muchos casos, pero lo que tenemos en los pueblos es una mala copia en los pueblos no tenemos un mercado San Fernando o Kids, que hoy he entrado, que nunca había entrado y tenía curiosidad, para ver, no tenemos un montón de cosas que tenéis aquí o en Barcelona, sino que tenemos lo, lo que tienen igual en los barrios que tú comentabas, o sea, nos hemos quedado con, con lo más cutre y además con, con yo creo que también eso es común en la ciudad de un proceso galopante de de desintegración de todos los tejidos, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, entonces, eh, si lo rural eh, es como un exotismo, ya yendo un poco a lo que me traía hoy aquí, digamos que la gente que hemos decidido ir al campo para realizar nuestros proyectos autogestionarios, que muchas veces se nos acusa de, pues esto, ¿no? de olvidar un poco las tareas militantes que hoy se han expuesto ¿no? y centrarnos más en nuestro propio ombligo, entonces nosotros responderíamos que es, bueno, vamos a intentar construir eh, proyectos piloto o experiencias que podrían convertirse en una especie de faros ¿no? que podían alumbrar una hipotética eh, proceso de transición, lo que fuera entonces, eh, si lo rural es exótico, digamos que los neorurales o los revolucionarios rurales también somos bastante exóticos, ¿no? digamos, yo sé que si vengo hoy aquí y os cuento que vivo en un caserío rodeado de castaños y de robles que tenemos ovejas y que mis vecinos viven a diez minutos andando, que hoy he salido a las seis de la mañana de casa para llegar a Pamplona con un coche viejísimo, todo de curvas es como exótico, que queda como, hostia, qué guay ¿no? eh, el chaval este y tal ¿no? entonces, eh, y esto igual en los años 60, 70 80 se había encarnado sobre todo la figura de los hippies de, lo, de las comunidades de las comunas rurales ¿no? De, pues que yo creo que hasta los años yo me incorporé a este mundo a mediados de los 90 entonces hasta esa época digamos, era teníamos el monopolio de, lo, de, de eso de lo alternativo rural pero sí que en los últimos años seguramente los focos han desplazado mucho más a todo lo que se ha venido o hemos venido a llamar del movimiento agroecológico de produ, eh, experiencias de producción, y distribución en circuitos cortos, de cooperativas, de consumidores y productores, etcétera. Entonces, eh, voy a hablar un poco indistintamente de estos dos grandes casos y, sí, y, y, bueno, y de otras experiencias como redes de semillas, o etcétera. ¿no? Entonces, eh, no voy a incidir más en esto, ¿no? que se supondría que es lo que hacemos y por qué, y me voy a centrar más en los límites, que entiendo que van a reflejar también un poco eh, pues las cosas que hacemos. ¿no? En relación a las jornadas... Eh, de estas de estos días eh, uno de los tópicos que suele decir es que claro irse al campo es la hostia porque para, un, para empezar necesitas mucho menos dinero porque te abasteces de los ecosistemas locales en vez del mercado del estado eh, te conviertes como en mucho más autosuficiente eh, pues eso, menos dependiente, como que te desconectas bueno, pues esto, mentira podrida, en el campo si no tienes coche, en fin o sea, no solo para tú moverte, sino para mover todas las cosas que tienes que traer eh, la, todos los trabajos, todas las tareas que realizamos en el día a día, eh, necesitamos de materiales, herramientas, máquinas área, combustibles, o sea, absolutamente de todo, incluso en las tareas eh, más fácilmente, o sea, ya no hablamos, de, ya no hablo de la construcción o del transporte o de la generación de eléctrica sino de la propia actividad agraria, o sea, o la calefacción, que es el tópico, ¿no? Nosotros no, no necesitamos inventos raros porque nos calentamos con leña, somos súper guays, pero bueno, no hay nadie que haga leña sin motosierra, o sea, eso es así de evidente, y no hay nadie, ni, ni de los que vivimos en la montaña lejos de las ciudades, ni los productores de, de agricultura ecológica que no dependamos entera y completamente del petróleo, un poco eh, lo que sucedería podría ser que estamos relativamente más cerca de una situación post-petróleo eh, pero es que digamos si el paso a hacer eh, sería eh, no sé, por poner una, un simile, eh, tener que cruzar un río ¿no? de un salto, pues tal vez nuestro río tiene 25 metros de ancho en vez de 200 metros de ancho, o tiene 50 el nuestro, pero igualmente eh, el salto es imposible, es decir, estamos igual relativamente más cerca, pero a nivel de términos absolutos nos encontramos en una encrucijada, no sé si muy diferente a la que se encontraría un productor convencional de gran escala y tal, ¿no? Eh, Además, eh, en el entorno, digamos, o sea, en el horizonte aparecen ciertos nubarrones que nos hacen muy incierta, la, ya pienso en la producción agraria eh, a medio o largo plazo, que sería, por ejemplo, la degradación galopante ecológica en, en el entorno en el que habitamos, ya no solo del cambio climático, sino pues eso, ¿no? la, la simplificación y la degradación de los ecosistemas que nos deparan cosas inciertas a nivel de manejo de nuestros cultivos, eh, el etnocidio, el etnocidio yo hablo de genocidio silencioso ¿no? la desaparición del campesinado europeo ¿no? en las últimas décadas pues nos deja también desvalidos de seguramente la herramienta más importante que podríamos contar para una agricultura post petróleo que sería los conocimientos tradicionales de la producción alimentaria en una época que se hacían los alimentos sin petróleo digamos ¿no? y eh, y me queda un nubarrón que sería pues seguramente el incremento del control estatal de todas nuestras actividades que hasta ahora conseguimos que se muevan en una especie de limbo fiscal y legal, ¿no? Como somos una cosa tan microscópica que no molestamos apenas a nadie, pues ahí nos dejan pero en Cataluña hace unos años ya empezaba a sonar la mosca de que la Generalitat quería empezar a hacer un censo de las iniciativas agroecológicas en, la, en el área metropolitana de Barcelona que podía entenderse como un paso previo a, a otro tipo de, de medidas eh, no solo tenemos limitaciones materiales sino que eh, o económicas sino que cada vez eh, nos cuesta más eh, distinguir nuestras propias experiencias de cosas que cada vez se parecen más a lo que hacemos. Es decir, eh, distinguir en, eh, entre estar en una cooperativa de producción y distribución y consumo de alimentos ecológicos e ir a comprar eh, pues un producto ecológico en el Carrefour es bastante sencillo, pero cada vez es más difícil distinguir entre proyectos que honestamente persiguen una transformación social a través del agroalimentario de proyectos empresariales que, pues bueno, ahí están, que van adoptando el discurso y las prácticas de pues, las cestas de las reuniones, de los grupos y tal entonces la jungla de lo ecológico es una cosa vamos, más fértil que el sitio donde vivo yo que crece en los avellanos cuatro metros en tres meses, ¿no? pues es increíble entonces es cada vez más difícil ubicarse y hacer eh, entender las diferencias que hay entre, entre cosas que cada vez se parecen más ¿no? otro de los tópicos y otro de los grandes o seguramente el, el gran talón de Aquiles de nuestras experiencias y, y, eh, y uno de los tópicos es que Supuestamente cuando te vas a vivir al campo, eh, digamos ingresas en un estadio moralmente superior que te, eso, ¿no? que te hace pues, un poco de librarte de todas las miserias, de todas las actitudes vergonzantes que nos han inculcado desde que nacemos en el quirófano porque pues esto, ¿no? El cambio de escenario, como si era un cambio de escenario ya eh, podría generar toda una serie de pues del nuevo hombre stalinista o así, ¿no? Entonces. Eh, esto no, no deja de no ser, sé, o sea, no, es, no solo cierto, sino que es el principal problema que tenemos, no solo la gente que vivimos en este tipo de experiencias, sino yo creo que a nivel social, que es el que nos cuesta muchísimo estar con alguien y hacer cosas con otras personas. ¿no? Entonces, esta es la primera causa de abandono y de conflictos de, de estos proyectos, pero ya repito que entiendo que no es una cosa que nos pase solo a, a nosotras. ¿no? En, la, en relación a la acción política, solo comentar que... Eh, si hacer política, ¿no? de, de, de, de, de intentar, o sea, lo de no ir con la verdad por delante, comentabas, ¿no? de, o sea, si intentar hacer incidencia y hacer intentar que se entienda la cosa es difícil, si, si en un monstruo los pueden ver como marcianos, imaginaros a, pues esto, ¿no? a la gente que estamos en una situación todavía más extrema. Entonces, eh, intentar cualquier tipo de actividad política, por muy subliminal que sea, en el medio rural, digo, me refiero a los que hemos llegado de fuera con ideas bastante estrafalarias, pues es algo sumamente, eh, no sé, delicado y que requiere casi como de una maestría que... Eh, que excede nuestras capacidades. ¿no? En cualquier caso, es muy difícil construir, nunca te vas a quitar el San Benito de que eres de fuera. Entonces, construir complicidades y tejer alianzas es muy complicado y, sobre todo, que a la mínima de cambio se pueden ir al traste. Y especialmente cuando hay situaciones de tensión y, sobre todo, cuando la gente que llevamos de fuera eh, no movemos ni una coma para cambiar nuestras actitudes y nuestro discurso. O sea, es decir, si nos comportamos y hablamos y nos dirigimos a la gente de la misma forma que lo haría yo hoy aquí, pues es evidente que mis vecinos no me entenderían de nada. Y si estamos hablando de algo conflictivo, pues lo que es seguro es que no van a estar eh, escuchándome a, a mi lado. ¿no? Entonces ya, eh, va, sin más, para terminar, igual eh, también pensando ¿no? en, en todo lo de estas jornadas, sí, eh, a veces tengo la sensación, eh, y repito, que igual me ha sorprendido que en estas jornadas yo fuera el único que, que venía a hablar de algo parecido a rural, pero entiendo que van a salir los temas agroalimentarios en, en una serie de charlas, pero a veces tengo la sensación, y en algunos autores muy concretos que igual mucha gente no conocéis, pero en ciertos ambientes han sido bastante leídos, pues repito, tengo la sensación de que se presenta esto del aire al campo como la solución. ¿no? Y entonces si digamos que los eh, neururales o esta gente que hacemos estas cosas podríamos pensarnos como una especie de jardineros de Edenes, que vamos allá e intentamos construir nuestros pequeños mundos, luego hay otra gente que igual yo, yo denominaría eh, planificadores territoriales o urbanistas de Edenes, ¿no? que se atreven, digamos, o que tienen como el, la pulsión de eh, presentarnos eh, detalladamente ciertos, eh, planes, ¿no? de una, o sea lo, los rasgos bastante concretos y definidos de una, de una realidad poscapitalista, posfósil, posindustrial, lo que sea. ¿no? Entonces, yo no digo que entiendo que puede tener cierta utilidad ¿no? este tipo de ejercicios, pero sobre todo lo que me choca es eh, a veces la sensación que tengo de la necesidad por parte de la audiencia de que le ofrezcan soluciones, ¿no? O sea, como casi que te exigen una solución y a poder ser la solución. Entonces, esto mezclado, o sea, como estos planes están bien montados y tan bonitos, mezclados con una especie de optimismo compulsivo que en los entornos agroecológicos y ecologistas es bastante habitual y que yo, desgraciadamente, no comparto, digo desgraciadamente para mí, pues eh, generan como una, una síntesis que me parece que eh, dificulta bastante el hecho de tomar la autocrítica ¿no? y la reflexión sobre de nuestros propios límites, como algo que, lejos de ser paralizante, me parece que ayuda un poco a entender de dónde venimos y un poco en dónde estamos. ¿no? Y por eso me parece que esta síntesis es la que me hizo que ganar tantas collejas hace cuatro o cinco años con ese texto y espero que hoy no me haga ganar muchas y con esto la dejo.